Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes ya saben, a través de nuestras redes sociales, ya hemos iniciado con muchísima satisfacción el proyecto Vita. Un proyecto emblema, un proyecto que lleva por eslogan Conecta con la vida. En este video quiero contarte algunas novedades. Y no solamente se trata de los precios increíbles que tenemos para ti, sino también se trata de la personalización de espacios. Quédate para explicarte más detalle. La mayoría de empresas promueve departamentos de planta típica que se repiten unos a otros. Nosotros, porque somos una empresa diferente, queremos ofrecerte la oportunidad de poder agregar o quitar espacios. Quizás tres dormitorios no sean suficientes para ti, quizás quieras un cuarto dormitorio, o quizás también quieras un cuarto de estudio, un cuarto de juegos. Todo lo que tú necesites y lo que tú deseas, nuestros profesionales pueden ofrecértelo. Yo sé que esto te interesa y Ancosur promueve una manera diferente de vivir Ahora te voy a presentar las propuestas Estate muy atento porque ahora vienen las imágenes Recuerda que en Ancosur te damos la oportunidad de poder elegir la mejor opción financiera. Somos Ancosur, vive diferente y recordarte que nuestro proyecto DITA ya cuenta con dos departamentos vendidos y tenemos tres disponibles para ti. Acércate a nuestras oficinas para brindarte el mejor asesoramiento a nivel financiero y a nivel también de diseño. ¡Nos vemos!